Yo quiero felicitar en primera persona al gerente del parque por todo lo que tuvo que ver con el plan de evacuación. 2.500 personas y 800 animales en una hora. Yo creo que ha sido un plan de, de éxito y que bueno, pues, eh, no hemos tenido que lamentar eh, desde luego ni bueno, fallecimientos, bueno, más allá de bueno, pues, efectivamente algún animal. Como digo, el 98,5% de los animales del parque se salvaron. Gracias a que hay un protocolo, hay aprendizajes, hay ensayos que, bueno, pues que hacen que estas cosas funcionen bien. Por lo tanto, yo agradecerle en primera persona a él y a todo el equipo del parque esa labor que hicieron el sábado tan fundamental, sobre todo con esa prioridad que era salvar, salvar vidas. Y luego para anunciarles también que el parque abrirá este verano. Todo el Gobierno de Navarra está implicado en este parque, los ayuntamientos también lo están, desde luego todo el equipo del parque, haciendo ese trabajo de evaluación, de valoración y ya en la recuperación de este parque como motor económico también, como os he dicho antes, de la ribera. Abrirá este mismo verano. Todavía no podemos dar fechas muy concretas, pero sí que, que se va a abrir la la importancia que tiene y también bueno, pues para toda la comunidad. Insisto, todavía es un poco pronto para, para hacer una valoración de daños eh, total. Sí que, eh, pues como anunció la presidenta, pues vamos a trabajar para abrir el parque cuanto, cuanto antes. Para ello eh, seguramente estamos hablando de una apertura eh, parcial. Gobierno de Navarra. Navarro a gobernua.